Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de, de este libro Patricia Belli, El Libro y Colapso Estamos eh, muy contentos de poder tener a Patricia con nosotros en esta ocasión especial eh, Como ustedes saben, eh, eh, desde Teorítica estamos muy comprometidos con generar proyectos de investigación de recuperación de memoria crítica que se traduzcan en exposiciones, pero también que puedan perdurar, ¿no? Y para que éstas persistan más allá de la dimensión efímera en fin, que inevitablemente tiene toda exposición, es que creemos que los libros son un vehículo imprescindible, ¿no? Y en estos últimos años hemos estado dedicados a eh, publicar y a hacer accesible un conjunto de fuentes, miradas, posiciones que nos permitan entender también el momento que estamos atravesando y yo creo que en el sentido el arte es una, una herramienta muy importante en tanto nos devuelve una, un reflejo ¿no? de, de lo que hemos pasado y de lo que estamos atravesando ahora eh, como ustedes saben este libro que presentamos hoy es el resultado de un trabajo de investigación que tuvo una instancia positiva que de hecho se, se inauguró aquí mismo, fue su primera, su primera aparición eh, de una exposición antológica que revisó 30 años de la obra de Patricia. Eso lo presentamos en el año 2016 aquí en Teorética. Y el año pasado, en 2017, la exposición viajó a la Fundación Orticurdeán en Managua y luego viajó a la Sala Arte Centro de la Fundación País en Guatemala lo cual para nosotros también fue eh, muy importante porque creemos de que es absolutamente necesario generar conexiones y espacios de comunicación y de circulación en la región ¿no? eh, colaboraciones básicamente entre las instituciones que están activas en, en la región así que bueno, esa, esa exposición eh, para nosotros también era una oportunidad eh, para reconectarse con, con las audiencias locales, tanto la recepción aquí en San José como en Managua y en Guatemala fue muy especial. Eh, creo que eso también eh, permitió que muchas, muchas personas de generaciones más jóvenes pudieran encontrarse con obras que de pronto no habían visto en vivo, o que habían escuchado, o que conocían por referencia, pero que no habían tenido la oportunidad de poder experimentar un, un, una trayectoria tan larga a nivel material. ¿no? Y eso fue muy bonito porque permite entender también cómo el trabajo de Patricia es un trabajo de investigación, un trabajo de investigación eh, muy riguroso, ¿no? apasionado, que está basado en la persistencia ¿no? y en el retorno de un conjunto de inquietudes, de preocupaciones, de, de deseos que aparecen transformados en su trabajo. ¿no? Y yo creo que este, este libro que presentamos hoy nos permite también entender ese, ese, ese recorrido. Eh, bueno, vamos a... Antes de dar paso a nuestros invitados quería eh, agradecer muy especialmente a, a Daniela Morales que estuvo encargada de la formación del libro, también a José Roberto Hernández que fue el diseñador estrella y la verdad es que le agradezco especialmente su paciencia eh, para, para poder avanzar con este libro porque algo que también quería mucho decir es que el, el libro cuando fue concebido eh, se pensó para que fuera impreso y fuera presentado eh, por primera vez en Managua de hecho estaba planeado que ocurra así a inicios de este año pero por, por la situación eh, política, ¿no? y por, por la crisis que está atravesando el país ¿no? la situación infame que todos nosotros conocemos no se pudo realizar de esa manera entonces eh, ante esa imposibilidad nosotros en teoría tica, sentimos la, la necesidad y la urgencia, el compromiso de materializar el libro Uh, y, y de presentarlo así que realmente estamos muy contentos de, de poder hacerlo y también esperamos que, que podamos compartir esta, esta misma conversación y experiencia en Managua en algún momento cercano eh, eh, quería también decir que esta, esta, esta exposición dedicada a Patricia y el libro que la acompaña fue el inicio de un, de un conjunto de proyectos de revisión histórica de de artistas mujeres en Centroamérica, básicamente de qué manera las artistas mujeres habían transformado los lenguajes artísticos en la región, cómo incluso fueron ellas en realidad las que empujaron los límites y permitieron eh, cambiar, modificar un poco ¿no? los, los debates de, de la política y de, y de lo contemporáneo. Y algo que también me parece muy importante recalcar, y lo verán en el libro, es que la publicación recoge mucho material de archivo, mucho... Mucha documentación de los años 80 y 90 de obras que ya no existen, hay un conjunto importante de obras de Patricia que, que, que no está más con nosotros, que fue destruida por, por distintos motivos, por mudanzas, por el paso del tiempo... Entonces, eh, digamos, la, la, la posibilidad que tenemos ¿no? de, de, de recuperar la memoria de estos procesos y entender de qué manera el arte que, que se produjo en un momento histórico, que ya no existe, ¿no? pero entender de qué manera ese arte respondió críticamente a un contexto específico justamente a través de, de, del archivo ¿no? y poder finalmente publicar, ¿no? escanear, reproducir, retocar... Eh, y poder compartir esos materiales. ¿no? Yo creo que nos permiten recobrar justamente un un, recobrar un conocimiento ¿no? y un entendimiento de, de una serie de procesos históricos que todavía aguardan eh, análisis, que todavía merecen, merecen, y estamos seguros de que este libro es un primer paso para poder impulsar eh, más eh, discusión, reflexión, análisis. El libro está compuesto por cuatro ensayos. Es un ensayo que escribí yo, otro que escribió Tamara y otro que escribió Raúl. Tres ensayos especialmente comisionados para este libro. Y recuperamos también un texto que escribió Virginia Pérez Ratón. En la muestra que hizo Patricia, aquí en en el año 2001, la muestra se llamó El Circo. y Nos pareció un texto muy valioso porque lo que estaba intentando Virginia en ese texto era también tomarle el pulso a ese momento de transición entre los 90 y los 2000 el libro además incluye una entrevista extensa que yo le hago a Patricia sobre las intersecciones entre su trabajo como artista, como educadora y como gestora me parece muy importante esta especie de triple o cuádruple dimensión que ha cumplido Patricia y que además ha permitido también detonar una serie de transformaciones no solamente en Nicaragua sino en todo Centroamérica a partir del proyecto educativo que ella creó, que se llama Espira. Eh, y adicionalmente el libro también incluye eh, una selección de la literatura de Patricia ¿no? sus, sus, sus escritos como, como narradora es una selección pequeña pero creo que bastante significativa y yo creo que también permite entender de qué forma en su producción narrativa hay entrelazamientos eh, muy sofisticados, muy, eh, muy sugerentes con su obra plástica no como hay una continuidad muy particular entre, entre, ambos, entre ambos ámbitos eh, el libro también incluye una línea de tiempo que hicimos con Alejandro y con Patricia para la muestra que organizamos en Managua que nos parecía también una buena manera de entender de qué forma el trayecto de Patricia entrelaza, contesta está en relación con distintos procesos históricos y sociales y creo que es un ejercicio importante siempre eh, ¿no? de, de poner en práctica, no de pensar eh, la obra eh, situada. Y, eh, ¿Qué más incluye el libro? Bueno, creo que es bueno, una, bibliografía, eh, una bibliografía sobre el libro, una, una bibliografía sobre Patricia, en fin, el libro intenta realmente proveer fuentes, int intenta proveer materiales que permitan entender su trabajo, reconstruir su trayectoria, eh, en fin, como, como una invitación a, a seguir pensando sobre su trabajo. Creo que es también para nosotros particularmente especial hacer un libro en este momento eh, sobre Patricia, que además de alguna forma está acompañando a otro que va a salir de imprenta dentro de muy poquito y aprovecho para anunciar lo que es este libro que compila los textos de Raúl Quintanilla, que es el cuarto libro de nuestra eh, colección Escrituras Locales, Esos son los tres primeros, eh, que compila textos de Tamara Díaz-Ringas, de Adrián Samos y de Rosina Casali está en oferta, de hecho, en la mesa de afuera <risa> caso, ¿no? eh, y bueno, este libro de Raúl, que voy a comentarlo muy brevemente combina textos eh, entre 1985 y el año 2001 y también es una oportunidad privilegiada ¿no? para entender de qué manera las prácticas creativas, la estética la cultura visual, las imágenes acompañaron una serie de transiciones eh, culturales y políticas en Nicaragua así que esperamos que estos libros puedan ofrecer eh, una aproximación a uno de los contextos culturales como es el nicaragüense, que es uno de los contextos más ricos eh, que, que tenemos en la región. Así que, dicho esto, eh, voy a presentar a nuestros invitados, que les agradezco nuevamente eh, muchísimo por acompañarnos eh, esta tarde de sábado. Eh, Carla Marizani, que es escritora, María José Chavarría, curadora, Nostradora Costa Ricense y Javier Calvo, es artista, bueno, también nos acompaña Patricia, como dije al inicio, vamos a hacer una presentación de cada uno, luego yo voy a plantearle algunas preguntas a Patricia sobre el proceso del libro, luego si ustedes tienen algún comentario o inquietud también estamos encantados de contestarla. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y doy el paso a Carlos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a Miguel y a Patricia por la confianza depositada en, en, en mí para semejante acto y semejante resumen o compilación de, de toda una obra. Eh, la verdad es que me siento como muy privilegiada de haber, de haber sido parte de esta presentación y de este proceso de... de de hablar un poquito de, de la obra. Escribió un texto al respecto, aunque titulé Patricia Belli y el desguace de la emoción. Repaso sus obras como quien va a un circo y se da cuenta de que se equivocó de día y puede ver, ya no la función, sino la intimidad de los personajes insertos en su precariedad, poniendo a secar la ropa de antejuelas, comiendo despintados, fumando bajo el sol. Ser testigos de las capas de lo humano donde lo triste se revela casi como una consecuencia lógica de la vida cuando no está en juego la exposición. Pienso que todos somos, en algún momento, el despojo de lo que imaginamos, el reverso de nuestros mejores sueños, el agotamiento de nuestro rol. A todos nos cuesta entender de qué estamos hechos y para qué. Patricia Berry se ha vuelto una arqueóloga de este inclinado alguien que llega cuando ya todo pasó y se pone a vulgar y a deconstruir los artificios individuales y colectivos para ver qué surge de esta alquimia, qué aparece en la mezcla de los materiales donde la oscuridad se hace visible. Poe, en su método de composición, nos dice que la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos y Patricia es esa artesana que experimenta con las normas, las convenciones y las relaciones humanas para decantar un estado anímico persistente a lo largo de toda su obra. Así como es difícil describir un perfume, es difícil describir la obra de Patricia Belli, pues sería más adecuado otorgarle un aroma que un adjetivo. Hay un imaginario deslocado, una necesidad creadora femenina y nostálgica, una búsqueda por entender el vértigo o por encontrar la belleza en el desastre. Su obra muere a pan, a tiempo, a niña que se encuentra con un pasado que necesita reinterpretar para poder nacir en un ensamblaje doloroso. Encuentro una familiaridad con la fotografía de la documentalista Ura Catiborna, quien en su trabajo involucraba la vida cotidiana y los objetos abandonados, que quizás compartía la intención de atrapar esa vulnerabilidad enquistada en el tiempo, esa que inevitablemente nos conecta con el territorio de los sueños, lugar donde el presente es continuo y los traumas persisten, donde solo es posible presenciarnos y sentir su tensión y extrañeza. Me interesa lo inascible de su trabajo, esa atmósfera que ha tejido durante 30 años, las realidades inexistentes, los equilibrios precarios, por en él, entre dicho, nuestra ingenua participación en las relaciones de poder. En muchas de sus obras supera la paradoja, por ejemplo, en las obras Arcancio o Vuelo, la dificultad humana se hace manifiesta. Ni siquiera es un retrato de la impotencia, sino que se evidencia los límites de la voluntad. En obras como Principio de incertidumbre, lo que se pone en juego es la proyección de significado de nuestra fragilidad y la armonía destructora del estado de latencia. Desde la literatura uno siempre busca contar una historia, y en este libro en el que convergen las obras de Patricia Bellini, la pregunta que yo me hago es ¿qué historia se nana? ¿Qué se lee en todas estas obras que recorren una vida? Voy a dar una posible lectura. Giorgio Chirico decía: la obra de arte no puede ni tiene sentido común y lógica, y en este sentido está muy próxima a los sueños y al espíritu infantil. Imagino que al artista le interesa ese descubrimiento, la intuición como cruz y la inconsciente, y trabajar con la flexibilidad y la vulnerabilidad de los objetos, articular en la libertad las formas, las ideas y las emociones, para poder comunicar tanto la vivencia personal como el medio en el cual se inserta. Existe un pensamiento y, y por la afectividad, el arte como una forma de generar reflexión y compañía, interacción y pregunta, porque somos el espacio que habitamos, y una forma de reconocernos es mediante la deconstrucción de lo mismo, entender qué parte nos duele de todo este constructo que, la mayoría de las veces, se mueve por inercia. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, primero, gracias por la invitación, a Miguel, a Pache, y felicitar a Teoréfica por este libro que yo creo que es realmente un, una joyita. Realmente sí, a nivel de diseño, a nivel de compilación de textos, a nivel de fondo también. Realmente eh, es un libro que disfruté muchísimo. Y yo no voy a hablar de la obra de Patricia porque yo creo que para eso está el libro. Eh, más bien. Quiero comentarles un poco de cómo me enfrenté al, digamos, al producto terminado y lo que fue para mí leerlo. Eh, ya como les escribió Miguel, es un libro que compila una serie de ensayos. El primero de ellos es de Miguel y habla de la alquimia política del cuerpo. Es un ensayo que yo creo que es una gran introducción a entender el contexto histórico-político de Nicaragua especialmente ese paso del sandinismo del gobierno neoliberal, los cambios políticos que hacen, digamos, eh, que la obra de Patricia también sea pertinente en el momento en el que nace, especialmente una obra de una mujer artista en relación a las políticas de represión y las políticas heteronormativas, su posición como mujer. Entonces también es una posición política en relación a los materiales, a las técnicas que utiliza, es un material vulnerables, estas esculturas blandas. Las artes menores, como la costura, eh, ciertos bordados, detalles en, en los elementos que utiliza, hace una especie como de, de recuento esa arte. Eh, de esa producción de su posición antipatriarcal, especialmente a partir de los 90 y se señala también una una presencia muy importante a nivel centroamericano de la aparición en la escena de otras mujeres que fueron fundamentales para el desarrollo del arte contemporáneo en la región como Juanita Bermúdez de la Conecta galería Códice, Mónica Cooper Irene Escoferi de la Bienal de Panamá Adrián Samos desde el suplemento cultural Talindo Vicky Pérez ratón desde el Museo de Diseño contemporáneo en el 94 la aparición del MUA en Honduras en el 95 Rosina Casali desde el Periódico La puerta en el 98 y de nuevo Vicky Pérez Gatón con la apertura de Teorética en 1999 esta fecha coincide con eh, un tema que es recurrente en los diferentes ensayos que es el premio de la vida de pintura que recibe Patricia con su obra Bueno Difícil, este es un, un tema que yo creo que es una especie como hilo conductor a lo largo de todo el, el, el libro y que plantea un antes o un después en, en el arte de Carabanz. eso me pareció realmente importante, digamos, de rescatar en el texto de Miguel que es seguido por una que se llama Rewind and Fast Forward el activismo Cultural en Patricia Belli es una especie de eh, de reflexión de su relación personal con Patricia también una relación bastante cercana ¿no? ¿sí? ok de esas nuevas maneras de hacer arte un arte que él llama degenerado crítico y comprometido habla también de ese punto del año 1999 que a partir de esa confrontación, digamos, con el contexto nicaragüense y el contexto centroamericano eh, Patricia para él eh, de alguna manera surge más fuerte y eh, decide incidir directamente en los procesos de educación artística para reemplazar el viejo sistema. Eso es algo que me parece fundamental. Eh, especialmente la mención del taller Arte Joven Tajo en el 2001 y del Espiral Espora proyecto también eh, que había que mencionar más adelante. Sigue un texto de Tamar que se llama El Hechizo en de Managua. Lo dice desde alguna parte. Es un texto realmente bello. Es una especie como de ensayo pues. Bueno, que habla de, de Nicaragua y de Patricia en una especie de diálogo con un personaje que se llama Guillermo un personaje que eh, sale de un texto de Patricia pero que ella eh, relaciona con el Guillermo de William Morris de su texto Noticias de ninguna parte de 1890 es realmente eh, delicioso ir leyendo cada párrafo como van describiendo Nicaragua, los mercados, los diálogos. Eh, se habla también de una especie de producción de segunda mano, entendida de diferentes puntos de vista, pero sobre todo también la relación con la costura y de nuevo el textil como un acto poético y político. Esas cicatrices... Eh, que se asocian también con una figura que es mencionada en los textos literarios de Patricia como una especie de mago que hace trucos de mago de pobre en donde se menciona que esas cicatrices también pueden ser eh, evidenciadas en diferentes procesos y no por esta razón el truco no produce ni menos ilusión ni menos asombro aunque de alguna manera se vean todas las posturas, ¿verdad? creo que también esa es una metáfora bastante sutil de muchas de las líneas que se trazan en el trabajo de Patricia. Como mencionó Miguel, eh, hay un texto de Vicky Pérez que ya había sido publicado en el 2001, en el momento que se hace una exposición teorética. Y el texto de Virginia señala cómo ella conoce a Patricia desde sus visitas a Nicaragua con Eduardo Castellón, eh, cómo estaba mapeando también la producción artística de mujeres en ese momento y cómo luego, teorética, eh, se posicionó como este lugar de investigación y de visibilización de las prácticas artísticas femeninas en una Centroamérica que no las había hecho evidentes y eso es algo realmente que hay que mencionar y que hay que rescatar. El libro termina con cuatro textos de la producción literaria de Patricia, pero antes de esto hay una parte que me parece clave, que es una entrevista que se llama No enseñar a aprender. Es un diálogo entre Miguel y Patricia que eh, para mí fue realmente como vital eh, en una de las facetas que considero que es muy importante eh, hacer visible precisamente porque ya como lo mencionaba Quintanilla y como lo mencionó en algún momento también Tamara en estos textos eh, la labor de Patricia no solamente como artista y que es algo que el, el libro evidencia muy bien la mayoría de de su obra y antes, del archivo también, que son obras que muchos de nosotros no conocíamos, ¿verdad? son obras que ya no existen, que es un libro fundamental. Pero también eh, mencionar la proyección como gestora y como educadora que se da desde, desde, desde el Espíritu de la Escuela. Personalmente, eh, bueno, yo conocí a Patricia por teoría, después del Museo Arte Diseño Contemporáneo, cuando yo era estudiante y cuando venía a las conferencias, a los simposios. Y luego, cuando empecé a trabajar dentro del de Museo Arte Diseño Contemporáneo, tuve la, la posibilidad de trabajar un tiempo en un proyecto con Nicaragua. Se me invitó dentro de la bienal organizada por la Fundación Martí Eso fue como en el 2011, 2012, por ahí. Eh, fue un proyecto muy importante para mí porque en un primer momento nos invitaron como jurado. Era como una especie de comité curatorial. Ahí íbamos tres personas, Emiliano Valdés, eh, María Jovino y yo. Y nos empezamos a enfrentar al contexto de Nicaragua a partir de la revisión de carpetas de toda una serie de artistas que habían participado en la Bienal. En ese momento, después de hacer muchas entrevistas a los artistas que han participado decidimos proponer un cambio en el proyecto y eh, hablamos con Don Camilo y le dijimos que en lugar de seleccionar las obras por qué no transformamos el proceso en una función más bien como de seguimiento fortaleciendo algunas actividades educativas a nosotros nos parece una idea maravillosa en el proceso eh, a los artistas en Nicaragua algunos no les pareció tan maravillosa la idea y hubo como muchas muchas críticas desacuerdos en el momento pero la idea era aprovechar el espacio lavinal como algo un poco más eh, amplio empezamos a dar una serie de, de talleres y de ejercicios de conversación con los artistas y creo que eso fue en el momento en el que realmente me pude acercar más no solamente a la obra de Patricia, sino a, a lo que su posición como gestora educadora gestó en Nicaragua. Era realmente enriquecedor conversar con las personas que habían pasado por Espira, en, a nivel de talleres, a nivel de entrevistas, a nivel de visitas también, de sus espacios de trabajo. Y eso es algo que no solamente he logrado notar en Nicaragua, sino también con muchos artistas de Costa Rica que han logrado participar en estos espacios. El tipo de metodología que se utiliza, las, las conversaciones, las críticas entre todos, es realmente un espacio enriquecedor que yo creo que es eh, realmente vital eh, y que ha sido como regenerador en el espacio actual centroamericano y esa entrevista creo que rescata en el momento que llegué a la entrevista yo me, como, me falta como esa parte en el libro cuando llegué a la entrevista ya la, la encontré y creo que se puede ver a Patricia desde toda una serie de perspectivas distintas con relaciones complejas entre lo que es producir arte gestionar culturalmente y, además, educar desde un proyecto lo eh, no formal, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en resumen, el, el libro logra eh, desde muchas aristas eh, hablar de la complejidad del trabajo y de la figura de Patricia, no solamente desde Nicaragua, sino también desde Centroamérica. Y eso definitivamente es algo que pues, queremos aprovechar y queremos que aprender. Muchas gracias. Eh, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Eh, yo no sé muy bien lo que dice, la verdad. Creo que tiene todo, tiene historias, eh, menciono parte del libro. Eh, Hago un ejercicio crítico también, eh, y creo que es porque eh, esa mi relación con Patricia, tú decías, colega, es amiga, tira, fue casi mamá también. Este, la conocí como artista, es decir, no solo cuenta pensar en el libro, entonces es mucho más personal. Este, y bueno, también mí, mis ideas escritas, porque y cuando. No imaginaba que no podía tener una marca más en mi cabeza, ayer me traje la cabeza, entonces ando un poco a ver, me siento. Este y bueno, primero me siento muy agradecido con Miguel, la verdad, por invitarme a la presentación del libro, porque sé que es un proyecto muy especial para él, sé que resume mucho sus intereses como investigador, pero sobre todo porque eh, y también sabe que Patricia es una persona importante para mí y para muchos de mis amigos, que andan, porque es de esas personas que nos marcaron muy positivamente como personas, como artistas. Eh, también es especial para mí porque conocí a Patricia en el contexto de las primeras residencias para artistas emergentes de Centroamérica en el 2007. Eh, cuando apenas era yo un estudiante universitario, eso fue más o menos ya 12 años. Eh, sigue siendo una maestra para mí, pero también es una amiga, una amiga familia de ahora, y eso indirectamente representa también el éxito que, ha, que tuvo, que ha tenido y que tiene el programa este, de la Spira eh, para muchas generaciones eh, de artistas. Eh, como decía, es la razón por la que mi presentación está basada un poco más desde el recuerdo y el cariño, más que una boca de forma del texto. Aunque debo decirles que para mí es uno de los libros más bellos que se han realizado aquí. Tiene textos que abordan la complejidad y la importancia que tiene la obra de Patricia para Latinoamérica. Examinando 30 años de trabajo, Miguel vincula la obra con el contexto político, pero también desde el propio cuerpo de Patricia. Podemos leer también un texto realmente maravilloso de Tamara, que nos pone a imaginar como el personaje de personajes y actrices en el cuento de Patricia publicado en el en 1997 era el mismo huésped y de la novela Noticias de ninguna parte de William Morris y que en esta versión aparece en Managua como amante de Patricia. Además del texto de Rodríguez Taniña, Benita Pérez Ratón, podemos revisar una entrevista que le hace Miguel a Patricia acerca de los proyectos educativos que ella ha estado y los pensamientos pedagógicos que la sostienen. Debo decir también que los registros de un registro de trabajo de Patricia que como dice Miguel Apenas inicia a explorar, y por esa razón debo creer la importancia de esta publicación, porque más que ser una memoria, es una acción para el presente. Es darle el lugar que merece la obra de Patricia, y en un horizonte próximo, espero que se extienda la labor que hacen muchos artistas en nuestra región que sigue siendo invisibilizada. Pensando en lo que he dicho anteriormente, si mi presentación está mezclada en muchos recuerdos, de cariño, de aprendizajes, de humor y pensamiento crítico en torno a la vida, a la vida misma y el, arte, y el arte. Y es que quisiera contarles una anécdota, que aparte de ser muy graciosa, me puede servir para comentar ciertos contenidos importantes que giran en torno a la obra de Patricia, como artista y educadora. Eh, yo conocí a Patricia en el contexto de la residencia de Respira a la Escuela para Crisis de centro Centroamérica. Esa fue la primera residencia que hice en toda mi vida. Nunca había salido del país. Tenía mucho miedo de enfrentarme a personas de otros países, de hablar de mi trabajo, que hasta ese momento era básicamente trabajos que había realizado en la Escuela de Artes de la UNA. Eso ocurrió en Campogruz, en Managua. Como dice Patricia en la entrevista del libro que se está presentando, el número de residentes era muy grande, a veces, a veces cuatro o cinco por país por lo que en esa residencia que duró meses, se tenía una casa A y una casa B, separada más o menos por dos cuadras, donde fuimos repartidos los residentes que vivíamos fuera de Nicaragua. Yo vivía en la casa A, compartiendo habitación con fabricia Arrieta, y desde ahí hemos tenido una amistad profunda, así como con la mayoría de residentes, porque realmente era tan intensa la experiencia que luego de un mes, eh, habíamos construido los lazos que hasta hoy se mantienen intactos. Mis amigos de la escuela siguen siendo mis amigos. Tanto así que como familia adaptamos un gatito, recién nacido que dejaron en nuestra casa, casa. Bueno, nuestra casa tenía dos baños, uno de ellos lo usábamos poco porque el cilorazo tenía una especie de tragaluz, una lámina de acrílico que más bien funcionaba como un espejo. Entonces pues nos veíamos haciendo el 1 el 2 y hasta el 3, por lo que usábamos más el, más el segundo año que tenía ducha. Aunque ahora que lo pienso no tenía mucho sentido el tudor, porque al final, como decíamos todos, era un gran bacana. Todas las noches nosotros debíamos recoger agua, porque durante el día la cortaban, así que ya estábamos organizados y teníamos tinas plásticas grandes y que llenábamos todas las noches para usarlas al día siguiente. Resulta que una noche, y aquí es donde se pone interesante la historia, Alguno de nosotros alertó, alertó a todos a que fuéramos a ver lo que había en la ducha del segundo baño, del segundo baño que Cuando llegamos a ver lo que pasaba era que en la ducha había una gran mierda. Todos nos preocupamos porque lo primero que pensamos era que nuestro gatito tenía herrera. Bueno, ahí se generó la primera situación incómoda, porque nadie quería limpiar la grasa, así que la señora que nos ayudaba en la casa lo hizo. Nosotros teníamos la rutina que por la mañana comenzábamos los talleres y regresábamos hasta la noche a las casas. Jamás nos imaginamos que la noche siguiente, otra sorpresa, otra mierda en medio de la lucha. Comenzamos a pelear por quién la limpiaría, porque el de la, toda la responsabilidad de nosotros, sino la señora que ayudaba a la casa. Creo que esa primera carta la limpió Andrea Mármol y Pilara que también vivían en la casada junto con Fabricio, Cano Moncada, Tarecuna Quinto. A la tercera noche, siquiera de a aparecer una carta en la ducha, nos, comenzamos a, nos comenzó a entrar la duda de si era realmente nuestro gatito, sobre todo por un asunto de dimensiones. <risa> <risa> muchas, teorías, muchas teorías se formularon. La más aceptada por la comunidad era que se trataba de una obra conceptual hecha por mí que ese era mi proyecto, pero no, en realidad no. Yo les dije que no era mía ni mi proyecto. Las dudas de que en efecto no era nuestro gato se despejaron en una tarde fatal. Cuando regresamos de una jornada de trabajo, no encontramos a nuestro gatito. Después de buscar mucho, la llorando me avisó que ya lo había encontrado. Se había ahogado en una de las tinas con agua que habíamos recogido. La noche siguiente, todos los residentes, incluidos los de la casa A y los de la casa B, así como los artistas que vivían en Nicaragua, fuimos a la Galería Códice a la inauguración de una exposición. Nos quedamos hasta tarde y nos devolvimos todos juntos. Ya se, van, ya se estarán imaginando lo que pasó. Otra mierda en la lucha. era claro que no era el campo. Y lo peor, que, eh, lo peor que ninguno de nosotros, porque todos estábamos juntos. Entonces, ¿de quién podría ser? preocupados como a la una de la mañana comenzamos a revisar maletas y otras pertenencias para ver si hacía falta algo ya que pensamos que alguien se estaba metiendo en nuestra casa unos queriendo despertar a Patricia otros revisando por qué parte de la casa se estaban metiendo yo montando un plan de vigilancia me parecía lógico que si estaban metiendo se estaban metiendo a la noche siempre por ese baño montar una guardia frente sería oportuno. En medio de la preocupación y el alboroto que, que estaba generando esta caca, Tania, una, residencia, una residente en Nicaragua que no nos había acompañado a nuestra casa, nos dijo: hey, suave un toque, vayan al baño, al baño donde estaba la caca, claro está, y me avisa si pasa algo. Quedamos estupefactos cuando logró un sonido como el. Plop, plop, plop. Del desarme de la ducha comenzó a salir un montón de mierda. Lo que hizo también fue jalar la cadena del otro baño. Esa noche vimos muchas posibilidades que explicaban por qué había mierda en nuestra casa, menos la más probable, que, era que, nuestros, que, era, que, era, que eran nuestros propios desechos. No pensamos lo más obvio, que se trataba de una casa muy vieja, que las tuberías estaban malas, que estaban interconectadas, y al taquearse una, los desechos iban a buscar salir por algún lado, desde esa de la lucha. Esa historia me enseñó que es más fácil pensar que la caja que hay en un lugar la producen otros en otro no uno mismo. Porque en este caso, y hablando solo por mí, en esos años tenía mucho miedo a lo que no conocía. Iba lleno de estereotipos y adjetivos. De lo que podía encontrar y esa experiencia me cambió la vida. Aprendí a desaprender porque en la escuela nos estuvimos conociendo construimos conocimientos desde nuestra humanidad en las palabras que podemos leer en este libro Patricia dice y comillas, la educación es una oportunidad para proveer espacios de ilucidación y argumentación fomentar el aprendizaje de un oficio subversivo replantear los códigos culturales establecidos incluyendo los, los que se asocian a la creación artística cultivar la emancipación mediante la investigación de los prejuicios que nos construyen y seducen invitar a la reflexión, buscar la autonomía, el pensamiento y la actividad de género, de clase y de todas aquellas maneras reconocidas de dominación social. Luego de que nos enteramos que las tuberías estaban dañadas, nos organizamos para ir a bañarnos a la Casa B. Así que por el tiempo que nos quedaba de residencia, salíamos de, nuestras, casas, de nuestras, con nuestras cosas a la Casa B para bañarnos y comenzar la jornada de trabajo. Allí también hay una metáfora a veces el lugar donde estamos nos obliga a buscar una casa B, un plan B. Este año, por ejemplo, en la residencia de Las Piras se realizó una casa B en El Salvador. Eh, ahora mismo la, la casa a está tan llena de tuberías descompuestas que podría poner en peligro a los residentes, así como lo están ahora mismo tantas personas en Nicaragua. Eso, eso me parece muy importante decir, porque por otro lado nos dice que debemos ser parte de esa casa B que debemos abrir nuestra casa es decir, no podemos ser diferentes en realidad a la realidad karma también nos revela y nos interpela de cómo en nuestro, nuestro contexto necesariamente debemos estar constantemente planteándonos planes B como una forma subversiva de reaccionar a nuestro contexto en ese sentido, presentar el libro hoy también es un gesto frente a lo que está ocurriendo, sobre todo porque cuando lo abrimos leemos y observamos la obra de Patricia, rápidamente nos damos cuenta que tiene más vigencia que nunca. Pensé que la misma obra de Patricia la podría tener una casabela Podemos pensar en su obra, podemos ver en su obra los rastros que dice Miguel, de una y en re, eh, comillas de una Nicaragua evolucionada por la guerra civil y la crisis económica, pero Patricia va a allá romper con los sistemas de representación establecidos lo que favorece el surgimiento de posiciones posicionamientos frontales sobre la situación de la mujer a través del uso de materiales por otro lado, relaciona esta metáfora de un lugar B con la obra de Patricia en el sentido que ya lo otra vez que acompañó el surgimiento de preocupaciones feministas que buscaron redefinir los modos de entender y hacer política. Sus obras desafiaron la hegemonía masculina al interior de las luchas sociales, investigando el rol de la mujer, las obras históricamente feminizadas y la violencia de género a través de, la, de una reivindicación del cuerpo, del cuerpo vulnerable y de su propio deseo sexual. Si su obra se tiene entonces como una alternativa posible, como una casa B, en la que podemos subvertir y vivir e imaginar otra realidad posible. Más aún cuando entendemos el lugar que habitamos como nuestro hogar, pero también el cuerpo como casa y las políticas que los controlan como espacios que debemos preparar y adaptar. Esta idea la podemos también entender cuando pensamos en los modelos pedagógicos en los que se basa la escuela, e incluso en el nacimiento mismo de las obras ya que era claramente un otro lugar donde se podía entender los procesos creativos y el sentido mismo de la producción artística de manera muy diferente a como se, estaba, como se planteaba la Escuela Nacional de Bellas Artes en Nicaragua, y que surgió como una necesidad. La educación como una alternativa B, como un espacio alternativo para entender desde la distancia crítica nuestros Texto y realidad inmediata para imaginar y proponer una realidad posible. Eso lo experimentamos en la lógica misma de la desidencia, en las sesiones de crítica, ya que no se plantea desde el sistema vertical tradicional o desde las teologías bancarias, como dice Pablo Fraile, sino como menciona Miguel y Patricia como una educación más feminista que nos dispone a mirarnos y busca y ahora comienza la reflexión franca a partir del clima de confianza, posibilitar encuentros entre personas distintas para subvertir estructuras patriarcales que están instaladas en nosotros mismos. Para mí, luego de ser una incomodidad caminar dos cuadras en Europa para bañarme en la Casa B, se convirtió en una oportunidad para estar más tiempo en casa con mis amigos que vivían allí, ver lo que hacían, para caminar más. Creo que lo mismo pasa también con la obra de Patricia, porque más que mostrar explícitamente la crisis, como dice la misma Patricia, el énfasis de su trabajo no es propiamente la violencia de la de laceración la sino la ternura, la reparación. Me es impresionante y pierda la manera en que el ser humano trata y a veces logra remediar las lesiones, las suyas propias del cuerpo y del alma y de sus objetos. Hoy vivimos en una casa A que nos obliga a buscar otras alternativas, a mis amigos en Nicaragua, a buscar otros lugares donde vivir, a mis amigas y familiares. Así como a mí mismo, de entender imaginar otra realidad menos heteronormada, también tratamos de lidiar con políticas sociales, económicas y justas, para eso también necesitamos un plan B, que no sea el nuevo fiscal, pero también en el sistema y en el mundo del arte lo necesitamos, hay algunas respuestas en los espacios autogestionados, algunas casas B que amigos han impulsado, pero no es suficiente, hemos quedado sin respuesta ante la desaparición de una mina sudamericana que por mucho tiempo fue uno de nuestros lugares de encuentro más importantes. También hay casas de arte con tuberías muy dañadas, donde se filtran muchas cosas que ya no nos no vuelven bien. Para eso necesitamos también un plan B, una casa B. María José y Carla por sus eh, comentarios y presentaciones eh, quiero pasar ahora a conversar con Patricia eh, sí, eh, bueno yo quería eh, plantearte algunas preguntas sobre el proceso de, de producción del libro porque creo que eh, es muy especial también escuchar lo que, lo que tú piensas en torno a, a que este libro exista lo que, lo que hemos pasado en estos dos años, ¿no? desde que la idea surgió, desde que empezamos a organizar los slides, aquí en Teorética, ¿te acuerdas con Sara Garzón, en el año 2016, con la idea de hacer algo que no sabíamos bien cómo, cómo iba a materializarse, eh, pero con una, al menos yo tenía una clara, un claro deseo ¿no? de poder compartir ese material y pensarlo. Entonces, eh, quería preguntarte cómo fue para ti. Eh, acompañar el proceso del libro. Eh, bueno, primero, primero gracias, verdad, gracias Miguel, gracias Fiorentina, eh, gracias al público. Eh, y pues la, efectivamente la culminación de, de, de un montón de trabajo, un trabajo que ya de repente parecía como que nunca iba a suceder, pues, un, un producto que se miraba bien, bien, lejano, sobre todo cuando después de que empezó la crisis de para mí lo, lo más importante fue esa revisión de, de, de tantos años de trabajo, de, de, de las diapositiva, de qué era lo que estaba pensando, cuánto, eh, tu, tu como meticulosidad y rigurosidad en encontrar en las fechas, en encontrar los contextos, en encontrar que yo... Pues me fabrico todas las historias de cómo suceden las cosas y después resulta que sucedieron al revés, ¿verdad? O sea, irnos encontrando cómo... Eh, vamos como ficcionando la vida y, y, en esa, y en esa vida no me encajan que esta pieza haya sido antes que esta en mi mente todavía eso me encaja pero efectivamente vos encontraste la, los datos ¿verdad? que, que, que demuestran que estoy equivocada eh, entonces eso para mí es fascinante digamos eh, eh, verme reflejada en mí en mi, en mi ficción, en mi mentira, verdad cómo, de cómo interpreto yo mi, mi, mi proceso. Eh, fue como bien gratificante, eh, bien aleccionador. Y pues ver esa cantidad de, de, de cosas, ¿verdad? de, de, de obras, puestas en contexto, analizadas por voces tan diferentes como la tuya, la de Tamara, la de Virginia, eh, bueno, la de Raúl mismo eh, que digamos es la que tenía yo más cercana porque es la que ha sido como, como, mi, como mi ojo durante todo el tiempo desde que estaba chiquita eh, así fue, es, es una cosa muy eh, bueno, me siento muy honrada es decir, siento que verdaderamente es un enorme privilegio eh, poder contar con esta con, con esta cosa física, ¿verdad? que uno puede abrir y, y ojear y mirar y, y, y ver en diferentes puntos, y que además me ha servido enormemente para como organizar mi propia carpeta. Eh, en, en fin, en, en general pues, me, ha, me, ha, me ha organizado, le ha dado una columna vertebral a, a, ese, a ese proceso. Eh, siento que es una, es una forma veraz de digamos, introducirme y pues me siento súper agradecida de poder contar con este instrumento de conocimiento, de autoconocimiento digamos eh, yo, para mí también ha sido como un descubrir una cantidad de, de aspectos de tu trabajo que yo conocía de manera inicial pero que no había podido profundizar y también fue sorprendente para mí encontrar de que muchas obras que pensamos que no existían en realidad existen ¿no? como las obras del 86 que tiene también la Helen, en Alabama, ¿no? De tu primera exposición en New Orleans. Sí, eso fue una sorpresa. Y saber que existen, así como saber que algunas pinturas del 91, del 92 están en casas de personas que tú conocen, que Alejandro pudo fotografiar después. Es increíble. O sea, yo creo que si ahora se pudiera hacer la muestra, yo la haría muy distinta. Y, y a partir de, de, de saber de que hay esas obras que han persistido, que hay muchas que se han perdido, pero... ¿Es posible reconstruir ese momento tuyo temprano a partir de esas obras? Es, es tremendo. Eh, y yo quería preguntarte entonces, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, reencontrarte con ese material? ¿Cómo fue la búsqueda? Porque tú estuviste buscando cosas, yo te pedí un montón de veces que saquen los negativos, que saquen los papeles, que tal cosa. ¿cómo fue ese proceso de...? Y también de encontrarte con obras que de pronto pensabas que no existían, o pensar que existía alguna y de pronto no existe más, no sé. Bueno creo que hay una, unas piezas que, que eh, al final o son grandes recientes o son o son obras que me hubieran encantado o que tuvimos que utilizar las imágenes de que obviamente no tienen la calidad de las obras que tomó Daniela, de la de las fotos que tomó Daniela, eh, que, que se perdieron. O sea no que las posteé en Facebook que quien las tenía, que si alguien sabía algo, que todo el mundo se había sentido como que si alguien confesaba iba a ser criminalizado. <risa> <risa> <risa> pero efectivamente ahora es como la negra llaga, pues haber perdido totalmente de, de, de vista cuando, cuando siempre supe, pero queda mucho más claro ahora con este con este proceso evidente, pues, en, en el libro que La Negra Llaga fue una obra que definió muchas cosas, pues, que definió cómo el futuro, aún si no son definiciones, no, no son determinadas conscientemente, pero después ve, la obra que se produce después totalmente puedes regresar a ese a esa pieza pues, a esa, a esa pintura entonces, eh, darme cuenta pues, de que, de que de que es materia, ¿verdad? y de que desaparece, no desaparece, se transforma, ¿verdad? ¿Pero quién sabe en qué se transformó <risa> <risa> eh, Pues sí, es como y al mismo tiempo encontrar, por ejemplo eh, yo le contaba a Miguel que hace dos años hice un viaje a New Orleans, que es donde yo estudié cuando tenía pues, entre los 17 y los 22 años que no había vuelto y que esta amiga entrañable eh, de ese tiempo eh, Vino a, vino a visitarme, ella, ella vive en Alabama y, um, y entonces yo le contaba pues, de, que estaba, de que estaba todo este trámite de las exposiciones y que se podía hacer un libro y no sé qué y me dice, ah, porque yo tengo dos, dos, dos trabajos tuyos debajo de la cama <risa> porque no tiene dónde ponerlo es probable que si se levantan se despedacen, no sé eh, y entonces le, le tomó unas fotos preciosas que ahora están incluidas en el libro pues, es decir, ahí, deben haber más obras por ahí porque yo totalmente les perdí la pista pero el hecho mismo, nada más tener en una fotografía y en esta secuencia, es un valor enorme. Eh, yo quería también preguntarte por eh, los efectos. Eh, ¿Cómo sientes que el haber revisado este trabajo de manera tan exhaustiva ha afectado tu vida, o tu vida personal, o tu vida profesional? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes ese proceso, ese efecto? Eh, bueno, siento que... Digamos la cosa más, más específica que puedo decir con certeza es que al ver todo eso reflejado veo como el impulso como más visceral e intuitivo que tenía eh, en los 80 y en los 90 se fue transformando en una cosa más conceptual, más política, más consciente y racional y de alguna manera fui eh, abandonando la... Estas fueron, fueron decisiones hasta cierto punto conscientes porque tenían que ver con, digamos, no hacer una cosa demasiado autobiográfica, demasiado autorreferencial, no seguir quejándome tanto a través de las obras, entonces como, como desprenderme un poco de mí, hacerme para afuera y ver las cosas desde como las leyes universales, porque ahí tiene que ver desde la, gravedad, la fuerza de la gravedad. Eh, y me di cuenta de que mis obras tempranas tienen una fuerza que yo todavía siento pero que ya no expreso suficiente en las obras en la últimas entonces estoy eh, precisamente ahorita en un proceso de eh, volver a la intuición de hacer cosas como digamos cuando... De, lo, lo, un, poco, un poco lo mismo pero sin... Eh, a ver, un poco lo mismo que sucedió cuando, cuando tuve a mi hijo, a mi único hijo al gran ausente hoy, ¿verdad? que Está enfinado en México porque la crisis en Nicaragua está bien fea. Eh, entonces, eh, cuando yo tuve a Sebastián, mi vida se transformó totalmente. Y eso no es una cosa, no, no fue hacer lo bueno, no fue hacer lo malo, fue un, una cosa como una montaña posada ¿eh? y eso me condujo a revisar todo lo que yo había hecho antes porque sentía que ese lenguaje ya no respondía a mis intereses que, eso no, que lo que estaba haciendo antes no no pues no, no, no, no me servía a mí y empecé a hacer un trabajo que no tenía una dirección clara era nada más hacer, era un proceso para encontrar para encontrar para ver qué pasaba ahí pues a través de, de, de unos mecanismos bien viscerales de unos procedimientos abstracto pero más bien concretos, pues más bien de rasgar y racar y coser. Y cuando eso me llevó a las, de alguna manera, a las pinturas anteriores, de la de Negra Llaga, por ejemplo, eh, entendí que había hecho un círculo completo, porque había regresado involuntariamente o inconscientemente, pero sí intuitivamente, a los intereses originales que tenían que ver con el dolor y la reparación. Entonces ahorita, sin una experiencia... Eh, digamos de la, del calibre pues que es el de mi hijo eh, y, y de manera como, pero también muy consciente y eh, eh, eh, atravesada por, por el libro por, la, por la, los efectos del libro en mí eh, estoy haciendo trabajitos muy, como bien insignificantes estoy agarrando de nuevo la cerámica de nuevo el barro para hacer cosas que no sé qué son o qué serán. Yo le pongo nombre, pues, llaman tu pilaje, ese es otro cuento porque se puedo contar en otro día. Pero no, eh, pero, pero son, no son nada. Y, y, y, y, y me estoy llevo, dejando llevar por ese proceso para ver qué sale de ahí, porque sí siento que tengo que reencontrarme con esa parte intuitiva que, eh, que creo que es mi, mi parte más eh, la más genuina <risa> no sé si genuina porque es que soy bien genuinamente racional <risa> ah, como que le he descuidado mucho pero hay algo bien eh, importante pues, en, la, en la parte de la institución si sí, hay algo, hay algo racional ciertamente porque ahora que hablas me ha hecho bordar de el texto que tú escribiste para tu muestra de velo de cicatrices en el año 95 donde tú dices de que Habías decidido dejar de pintar porque sentías de que el tipo de pintura que estabas haciendo Corría el riesgo de ser complaciente con, con interés del mercado O que la gente encontraba las pinturas lindas o bonitas Y que eso era un problema Y que por eso tú decidiste dejar de pintar Ya no voy a pintar Y te desplazaste a la tela Y ahí ahí como una transición allí Que está asociada al nacimiento de Sebastián Que está asociada a la muerte de tu padre también Que son como momentos en esos primeros... 92, 93, ¿no? Que hay como esa transición, elaboración... ¿no? Pero es verdad que tú eres muy crítica. O sea, a lo largo de tu trayectoria has sido siempre muy crítica con tu trabajo. Nunca has dejado de mirarlo con escepticismo, nunca has dejado de... O yo siento, al menos por las cosas que he leído, que no es que no lo disfrutes, pero sí ha sido... Eh, eh, sí, hay una actitud que es importante, ¿no? De poder... Eh, Entender de que una obra pertenece a un, a un proceso emocional, afectivo, propio y también responde a un momento histórico y social específico. Y tú eres capaz de mirar eso eh, críticamente también. No regodearte simplemente en, en, en, en la obra como algo que... que o sea, no, no regodearse triunfalmente en la obra, sino también entender que es parte de un proceso que te va a llevar a otro lugar, que no se acabó. Pero bueno, estoy pensando ahora que te hablas de todo esto, esto racional, de, de tu trabajo. ¿Te acuerdas de lo que escribiste? Sí, sí, por supuesto. <risa> eh, sí, la verdad que, que eso de que soy genuinamente racional y, que, y, y, y digamos genuinamente cuestionadora pues eh, algo que mucha gente aquí ha sufrido. <risa> Pero es la razón por la cual, o sea, no soy crítica solo con mi trabajo. Digamos que ser crítica con mi trabajo es parte de como, pues, que si hay algo... Las cosas me, cuando me insatisfacen, digamos, eh, entonces tengo que preguntarme por qué. Y ese, eh, siento una cosa deliciosa en encontrar eh, las razones por las cuales las cosas o me... O, o, ese me gusta no me gusta, que sabe que es todo porque, <risa> <risa> <risa> hemos pasado por eso. Pero ¿por qué? Ese, ese por qué es fundamental en mi vida. Uh -huh. eh, pensando también en los efectos, que este año tú participaste en la Bienal de Berlín, que es otro... Este, otra acción diferida digamos de la muestra ¿no? a partir de que también la curadora se interesó a partir de la exposición y, y tú hiciste una obra nueva que, que me parece muy bonito también pensar cómo llevar las preocupaciones locales a otros contextos y entablar un diálogo más amplio entonces quería preguntarte cómo fue la experiencia de, de estar en esa bienal en un momento también que era muy delicado políticamente para Nicaragua. Eh, bueno, fue... A ver, fue como bien radical, porque eh, sí es una exposición, ¿verdad? O sea, sí es, sí es como ponerse el ponerse al peligro. <risa> eh, fue también bien importante para mí hacerlo. O sea, inicialmente cuando, cuando fui invitada a la Bienal, la obra, fue eh, pues junto con la curadora, hicimos una, un, un, como una versión de la obra. O sea, desde, desde que lo que me interesaba en estas cabezas, al igual que en la, en la obra profiada que fueran estas cabezas en el suelo, que son que son toqueadas, porque pues, se regresan cuando una la, la empuja, que también estuvieran en el suelo pero que en lugar de usar un, un instrumento como un bate fueran con, directamente con el pie, que fueran eh, eh, movidas, pa, pateadas, ¿no? no es tanto pateadas, pero sí movidas con el pie, lo cual implica, pues, lo que, lo que eso implica, pues, como una especie de desprecio de... Eh, pero que eh, estas obras tuvieran eh, sonido y que el sonido iba a ser como eh, testimonios de personas que tuvieran como desequilibrios más emocionales o mentales eh, y también sonidos como de un terremoto, una tormenta. Entonces esa era la, la, esa era la obra originalmente, eso sucedió como en diciembre del año pasado, la obra se comenzó a construir, una cosa horriblemente exigente en términos materiales, verdad. fueron meses, que <risa> <está la> <risa> a veces me odia por eso todavía, <risa> todavía. Eh, sí, fue un trabajo pues que Darwin fue como un apoyo fundamental junto con un par de gente más eh, y bueno, la cuestión es que en medio de eso no en medio de eso, al final de eso o sea, estamos hablando de que yo estaba cumpliendo la obra estamos como en marzo cuando en abril reventó la, la, la crisis en Nicaragua y yo totalmente sentí esta sensación de que el lenguaje, de que eso no, de que eso no, de que eso no me está haciendo nada, pues igual que como cuando se hacían, como que es esto, ¿Cómo voy a estar yo hablando, de que de, de, de, pues, de que la gente está pensando en su desequilibrio emocional porque, qué sé yo, porque tiene algún tipo de problema eh, de, de, de, de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando está sucediendo esto que yo en mi vida había vivido, pues mucha gente cree que yo ya lo viví, ¿verdad? Porque tenía 13, 14 años cuando cuando cuando ganó la, la revolución popular sandinista Pero yo no vivía eso, o sea, yo a mis 14 años, o sea, estaba jugando con mujeres pues, yo, yo no fui una niña precoz. Y entonces eh, no, no había pasado por ninguna circunstancia que me pusiera en contacto con la realidad de, con esta realidad, pues, con la realidad de que están matando a la gente, pues. O sea que eso, el, el, yo digo que el primer muerto fue como una. Como una pérdida de la, de la ingenuidad, fue como una cosa que yo nunca había vivido, pues como que vas paseando a tu perrito y tu perrito de repente te vuelve a ver y un monstruo, ¿me entendés? Es una cosa que no, para la que no estás preparado. No digo que eran un perrito de, de martero, ¿verdad? Pero no, son todo como con, la, con, la, con, la, con el nivel de sorpresa. Entonces ese lenguaje no me funcionaba. Entonces empecé a hacer... Uh, uh, a buscar testimonios, en, no testimonios, pues pero lo, lo que la gente subía a YouTube en ese momento, que era como decir que eh, los ataques de la policía contra los estudiantes y los gritos de la gente y aquel, el uso del celular y toda esta cosa que, que, que era como nos comunicábamos pues, y como nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? que no era a través de las noticias formales de los medios de comunicación, sino a través de, de, la, de, de los de los celulares y de Facebook y de Twitter y, y um, entonces empecé a escoger cosas que fueran que entre sí hicieran un conflicto, ¿verdad? Entre ellas estaba eh, un, una, una grabación de un discurso de la vicepresidenta donde nos llama minúsculo, ¿verdad? Que fue como una de las primeras como grandes palabras de la Rosario, ¿verdad? Lo, que todas las palabras... Fueron reapropiadas ¿verdad? por la resistencia. Pero la, la idea de que éramos minúsculos, cuando cuatro días después se mostró en una primera marcha, como con aproximadamente medio millón de personas, que éramos la mayoría, pues, de la, de la, pues porque cada una de, esas, de ese millón de personas representaba familia, ¿verdad? Que, que éramos una gran parte de la, de la sociedad, probablemente el 70-80% de la sociedad. Entonces, eh, ese, ese discurso está en una cabeza junto con otra cosa que encontré eh, que, que me pareció maravillosa, de una mujer que está peleando su, su derecho a expresarse con la voz ronca, ronca, que ella no se le, casi no se le entiende porque está gritando y es una cosa más sincera, es como una líder, yo no sé si es una líder popular, o sea, yo no lo encontré en YouTube pero es una madre que está defendiendo su derecho a la expresión con, con, con un nivel de pasión que era como, guau wow, frente a... Frente o, o yuxtapuento a este discurso hipócrita, cínico, que, que, no, que no le cree ni una palabra. Entonces, ese tipo de cosas, en otra de las. Si no, mi amor te toca. <risa> en otra de las cabezas. Es el primer día del diálogo, del diálogo, ¿verdad? Y, pues yo no sé cuántos de ustedes vieron ese primer día del diálogo, pero fue como una cosa. Eh, pues todos estábamos esperando qué era lo que iba a suceder y, y el presidente eh, reclama algo como con respecto vos lo podés contar mejor que yo pues, pero, eh, como con respecto a dónde están esos muertos y entonces eh, madre que es que, que una super artista eh, que convertir de venida eh, activista a partir de las situaciones que todos estamos viviendo verdad eh, y que estaba en la, en la mesa de diálogo, eh, se levantó con el celular y empezó a leer los, los nombres de los muertos, a gritarle los nombres de los muertos eh, a, a Daniel, y eso fue como de las cosas más, o sea, es que, pues, yo lo estoy viendo por, eh, en la computadora, ¿verdad? Y era como una cosa tan eh, sorprendente, tan como, ¿qué, qué es esto? que está pasando? Pues? O sea, las cosas las la, la, la fuerzas naturales, las leyes del universo están regidas de otro modo, pues las cosas totalmente cambiaron, pues. Entonces, ese, ese, esa proclama de Madeleine está en una de las cabezas también, ella la vio, ella la vio en Berlín. Eh, entonces, eso o se convirtió en otra pieza totalmente, pero una pieza que verdaderamente, pues, era lo que, el lenguaje que ellos necesitaban en ese, en ese momento. Sí, me acuerdo que nos encontramos en Berlín, y a mí, yo estaba muy emocionado de poder ver las obras instaladas, pero al mismo tiempo también como muy aconjujado porque sentía de que tú no podías disfrutarlo completamente por todo lo que estaba pasando en Nicaragua. O sea, que tú estabas viviendo y sintiendo todo y en realidad queriendo regresar a Nicaragua, eh, pero al mismo tiempo est estabas allí. Entonces fue como una negociación me imagino que ha sido difícil esa, esa negociación yo no quería estar ahí efectivamente, o sea yo no, yo para mí despegarme, en ese tiempo pues despegarme de Nicaragua, de las noticias, del día a día, era, era como era como una forma de traición pues, era, era tan densa la sensación de responsabilidad compartida con toda la gente que, que no yo, yo estaba sufrí un montón pues de, de, de estar ahí, de estar eh, me acuerdo de todos me dijiste pero ya disfrutar yo era <risa> ¿Cómo? Sí, no, horrible. Eh, bueno, eh, volviendo al, al libro, yo te quería también preguntar cómo tú sientes eh, el balance que hay entre tu producción artística, la producción literaria y la discusión sobre lo educativo. O sea, yo creo que de las comparaciones que tuvimos al inicio, era muy claro de que el libro iba a estar centrado explícitamente en, en, en tu obra, y eso me parece muy importante, también para este, hacer un balance un poco más justo en, en torno a cómo, cómo ha sido percibida, porque si bien el impacto que has generado a partir de la revolución educativa que Quiera significó es innegable, al mismo tiempo creo que en cierto momento tú has sentido, o algunos otros hemos sentido, de que eso podía ensombrecer también tu trabajo artístico. Entonces, ¿cómo poder construir un balance ¿no? que, que, que haga justicia ¿no? a una obra que es altamente compleja, altamente sofisticada, altamente comprometida y poderosa, pero sin tampoco eh, hacernos los distraídos? Como que no, no, no, no tienes un trabajo como escritora que, que yo te he, dicho, te he llamado narradora y tú me dijiste, yo no soy narradora, pero ciertamente has narrado, has escrito ficción... Y al mismo tiempo, bueno, generarse todo el proyecto educativo del cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo tú sientes, por ejemplo, ese balance? y ¿Cómo lidias tú con ese balance en general? Bueno, yo no soy narrador, O sea, yo no tengo una... Eso no es un problema, okay. porque no tengo que negociar con, con ser narradora. Yo, yo pues, hice claro. una cantidad de cuentos cuando nació Sebastián, precisamente porque no es como que estaba totalmente... Eh no produciendo nada sí estaba escribiendo y estaba escribiendo porque eso sí me estaba funcionando digamos era como, como una cosa que era un otro lenguaje que podía que podía utilizar y fue, un, que fue importante para eso en ese, en ese momento eh, pero pues después de eso ya cuando me tomé tal vez hice algunos cuentos después pero es una cosa más bien más bien lúdica digamos o, o, o también visceral pero no no de ninguna manera pretendo eh, que sea profesional pro, parte de mi una profesión pues o una eh, entonces eso no ha significado un, de ninguna manera una un tener que ceder un tiempo expira eh, casi me mata o sea o sea <ríe> no tengo palabras eh, casi me mata la gestión la, la parte de la gestión porque, Tira como vos mencionaste para mí es muchas cosas pues como, como educadora, que es la parte que yo agradezco y que me ha alimentado mucho, incluso para esta, este proceso, estos procesos racionales de crítica me ha, me ha ofrecido un montón de experiencias, incluso para ver mi propio trabajo pues, eh, esa, esa parte hubiera querido yo que fuera eso hubiera querido yo que fuera, mira, es lo que en un inicio me imaginé y terminé siendo una eh, gestora de fondos, ¿verdad?, para que la cosa existiera, y es esa, esa eso es una cosa eh, bien difícil. Aprendí a redactar proyectos, a utilizar mi habilidad para redactar proyectos de una manera que creo que fue como bien innovadora para los donantes, porque eran casi que ensayos poéticos, ¿verdad?, eh, pero pero como aprendí a defender lo que tenía que ser espira sin necesidad de hacer concesiones a lo que los donantes necesariamente esperaban entonces fue como otro ejercicio creativo también eh, pero pero sí, pues la parte como administrativa fue, fue bien fuerte y llegué a un punto en que hacía una o dos horas al año eh, y que me sentía bien eh, bien frustrada con mi, con, mi, con mi trabajo de taller porque además mi trabajo de taller es bien físico y así me gusta que sea. Entonces, eh, ahora que ya tengo como tres años de estarme desligando progresivamente de la parte de, de, de esas de esa, de esa partes, ¿verdad?, de gestión y que además espera a ser transformado muchísimo más en una especie de eh, colectivo que de, que de organización, así administra, administrativamente hablando y que hay gente que, muchas, eh, varias de estas personas que han salido de los mismos proyectos, se han convertido también en, en, en colaboradores, y también están desarrollando sus propios proyectos, eh, pues yo puedo ver cómo ESPIRA no solo ha significado la educación eh, y la profesionalización artística de una cantidad de gente, sino también como este formato de, de, como de convivencia, estamos planeando irnos vivir juntos, ¿no? <risa> Eh, a un lugar ahí a, a un lugar rural y tener un huerto eh, es, es una cosa que es bien experimentar, o sea no digo que todavía vaya pero digo que hay que experimentar la manera en cómo nos relacionamos también porque la, la, todo esto que mencionabas de la como de la escucha activa de la pues eh, bueno, no decir escucha activa pero es otras cosas que, que, que se refieren a la manera de, de escucharnos y de, y de querernos pues como como como la relación que ha sido ¿tú? con la mayoría de las personas que han pasado eh, por Espira me parece que, que eso da para mucho y de ese proyecto yo no me quiero bajar pues. lo que sí hasta, ya, ya quedó fuera de mi vida es lo de, la, lo de la gestión y la administración entonces ahora me puedo creo yo dedicar eh, o sea no quiero de ninguna manera pensar que esto que representa el libro que son como 30 años de trabajo más, o sea, 33, 30, 4, 30, 33 ¿no? años o algo así, <risa> que más, pero bueno, eh, no quiero pensar que yo siento que ahorita empieza lo mejor, o sea, verdaderamente estoy súper entusiasmada con los 35 que vienen eh, para, para hacer cosas que, que, que, me, que quiero volverme a enamorar de, de, de, la, de, de encontrar cosas que nunca que nunca he visto, que nunca, que no me las puedo ni imaginar. Eh, pero acompañada de, esta, de estos amigos que he generado eh, a través de Pira. No sé si hay alguna eh, pregunta o comentario eh, para Patricia o para alguno de los que eh, estamos aquí en la mesa. Y, y bueno, y si no, eh, están de todos invitados a, a tomar cervezas frías. ¿Hay hielo ya? Muy bien. Eh, así que bueno, nada, voy a, a agradecer. Sí, ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. Bueno, además de agradecerles a todos, ¿verdad? Y que de... Quiero decir que la parte que me corresponde de este libro, porque obviamente es un esfuerzo colectivo, yo sí se la quiero dedicar, además de como uno dedica las cosas a la familia y la, la gente que quiere, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente a mi familia y a la gente que quiero, pero de manera bien especial a las nuevas genera, la nueva generaciones de artistas y específicamente a las nuevas generaciones de artistas nicaragüenses, porque. Eh, estamos en una... ya sabemos en lo que estamos, ¿verdad? Y creo que es bien importante mencionar que nos debemos al arte y que nos debemos a un arte que, que no sea un panfleto, que sea reflexivo, que, sea, que profundice, que llegue al fondo de las cosas, que estamos en una situación bien compleja, que nos está enseñando un montón realmente, que nos está ayudando a madurar y en eso me incluyo eh, Creo que necesitamos un montón de fuerza enfrentar todo esto y ánimo porque no vamos ganando okay. <ríe> that yeah.